Buenas noches, estimados amigos. Y bueno, bueno, ya estamos aquí, ya les he compartido mi pantalla. Muchísimas gracias por estar aquí. Y es un verdadero honor y un placer eh, poder compartir este tiempo con ustedes. Y, ten, y tienen el, el chat aquí en directo, en la parte eh, derecha de sus, de, su, de sus pantallas, pues ya mismo vamos a empezar, ¿ok? Oh, muchísimas gracias. Voy a leer un poquitito los... los, los... El chat, vamos a empezar que lleguen las personas y vamos a, mío, a empezar en menos de tres minutos y medio, ¿sí? A las personas que nos han tenido la oportunidad de escribirse, muchas gracias, saludos desde, desde Ibarra, tenemos gente de Quito, tenemos gente de Manabí. bueno, no puedo venir hoy en Manaba, pero no importa, Osman, te mandamos muchísimos saludos. Y también le mandamos muchísimos saludos a, a Luciano Soto, que se encuentra en Italia, bueno, en este momento está durmiendo allá, pero... Sin duda alguna mañana en la mañana cuando vea esto, pues, eh, se va a conectar al respecto, ¿no? OK. Entonces, eh, si pueden empezar a utilizar el chat, sería algo genial, ¿OK? Mientras tanto, vamos a poner un poquitito de música. Para alegrar un poco la noche fría que tenemos por acá, por, por el norte del país. vamos a esperar que entre más personas si me pueden escribir el chat por favor quiénes son los que están aquí en este momento conmigo les agradecería un montón saludos también a Anita en Cuenca, el mío está por conectarse Empezar en menos de dos minutos, sí, muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar en menos de dos minutos, siete en punto en mi, en mi en mi reloj aquí del computador. Mientras tanto, un poquito más de Piratas del Caribe. Quisiera que me avisen si están escuchando súper bien mi, mi voz. Quisiera que me pongan al tanto en el chat, por favor. Muchísimas gracias, Cintia. Qué bueno que me escuchen bien, ¿ok? De todas maneras, cuando vuelvan a ver este este video que va a tener una hora de duración, pues los cinco primeros minutos van a tener que obviarlos, ¿no? O sé sea que... Pues estamos a punto de empezar. Ok, muchas gracias Fernando. Bueno, vamos a empezar. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Ahora la sala es totalmente privada. Eh, quiero dar gracias infinitas a todos ustedes, al creador por permitirme llegar a varios rincones del planeta eh, vuelvo a reiterar, mi saludo oficial para Luciano, Luciano que te mejores muy pronto y mete ganas hermano allá en Italia la cosa no es fácil, pero de todas maneras este conocimiento va a empapar tu alma para Osman, que tampoco pudo venir pero bueno, no importa Osman muchísimos saludos, enhorabuena que que eres un manaba de corazón, de, de Quito también, de Cuenca, agradecerles de todo corazón por, por estar aquí conectados conmigo, muchísimas gracias eh, Anita, gracias desde Cuenca, muchísimas gracias a la gente aquí de Ibarra, muchísimas gracias Magali desde Quito, ok, bueno, estamos prácticamente aquí conectados y vamos a empezar, ok, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a hacer exactamente igual con la misma temática que hicimos el día de ayer. O sea, ¿qué significa eso? Yo voy a explicar algo, ¿sí? un ejercicio, y voy a regresar al chat para leer sus inquietudes. Si no tengo nada en el chat, pues no importa, voy a pasar al segundo, al segundo ejercicio. Así que pilas con lo que vamos a aprender el día de hoy. Y estamos aquí avanzando de poco a poco con los motivos. Les recuerdo que, si bien es cierto, yo estoy trabajando con la versión 2018 de los trabajos, pero eso no tiene nada que ver, esto lo pueden hacer desde la versión CS4, o sea, prácticamente año 2008. Así que vamos ahí, vamos ahí. Voy a crear una nueva mesa de trabajo, voy a dar un clic aquí en la parte izquierda, y me voy a concentrar básicamente en esta mesa de trabajo. Voy a tipear un texto, voy a poner aquí, por ejemplo, motivo. Recuerden, por favor, que el éxito... El éxito de todo esto es este el tipo de letra que escojan. Ese es el éxito. Así que mientras más creativos, más investigadores y mejor puedan llevar la fiesta en paz, pues les va a quedar muy bien los trabajos siempre y cuando elijan un buen tipo de letra. Yo voy a quedarme con este. A ver cómo se llama este que está aquí. Se llama Gritum Highlight. Y ahora, ¿qué es un motivo? Un motivo es un objeto o es un dibujo que tiene varias repeticiones. Así, es un dibujo que tiene varias repeticiones, así que yo voy a hacer esto que está por aquí. Y lo voy a duplicar con la herramienta de Alt y Shift para que se vaya en línea recta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este momento? Simplemente voy a cambiar de color. Voy a cambiar de color. Y con la herramienta de la selección directa, voy a seleccionar estos nodos que están aquí. Y con Shift clic y arrastro hacia arriba o hacia abajo, como ustedes quieran hacerlo, pues, ya obtendremos este par de objetos, y recuerda que son, es una asociación de dibujos que se repiten. Ya tenemos esto que está aquí, y ahora arrastramos estos dos objetos al panel de muestras. Cuando sale ese círculo verde con ese más, son buenas noticias, lo voy a soltar. Eso significa que ya se colocó dentro del panel de muestras. Y si ya está colocado dentro del panel de muestras, lo único que tenemos que hacer es clic en el texto y ¡pa! colocar ese motivo. Así de sencillo, así de rápido, de rápido y así de fácil, sin ningún problema. Que le podemos hacer cambios a esto, sí, no hay ningún problema. ¿Que, que no quieren el color rojo, que quieren un color amarillo, que quieren un color magenta, que quieren un color azul, no hay ningún problema. En el panel de muestras vas a dar doble clic, ¿Ok? Eh, vas a dar un clic, voy a hacer un pequeño zoom aquí por favor Y le voy a cambiar de color Este verde, digamos que este verde que está aquí Acá arriba tienes una opción que dice eh, don O clic en el visto que está ahí Ya se pone el control cero Y ya lo tienes ahí prácticamente, ¿sí? Ya lo tienes ahí, entonces este He cambiado solo el color Pero, oye, quiero hacer algo más quiero ponerle un círculo, quiero ponerle cualquier cosa, dale doble clic, simplemente dale doble clic y te voy a explicar esta opción que está aquí, que apareció en la versión 2006, ¿ok? Voy a hacer un pequeño zoom aquí para entenderlo mucho mejor todavía. Estas son las opciones de motivo. Si damos un clic aquí, yo puedo eh, eh, editar con este cuadro delimitador las opciones de motivo, Realmente, como tú quieras y como lo puedas hacer, no, no pasa nada. Eso simplemente es cuestión de investigar un poco. Pero también, si quieres darle algún tipo de, de, de rejilla, pues tranquilamente lo puedes cambiar así, ¿no? Entonces, aquí lo que yo hago es invitarte a explorar todo lo que tú puedes hacer con este panel. Vamos a dejarlo ahí. Click en Done o en Click en Listo. Y mira, ya está este motivo. Qué bonito que se ha puesto. Voy a hacer un pequeño zoom para que se alcance a ver ahí. ¡Wow! Si te das cuenta, en pocos pasos, grandes efectos. ¿Que lo queremos mejorar? Sí, no hay ningún problema. Lo vamos a mejorar. Voy a hacer lo siguiente, por favor. Voy a seleccionar este texto que está aquí. Voy a poner un color sólido para borrar ese... Para borrar ese color. Y ahora me voy a valer del panel de la apariencia para mejorar más esto que está aquí. ¿Cómo lo vamos a mejorar? De la siguiente manera. Primero voy a crear un relleno. Voy a dejar el mismo color azul que tenía. Y voy a crear otro relleno. Y en el segundo relleno voy a colocar el motivo. Y ahí, uff, ha mejorado muchísimo. Recuerda que los rellenos tú los puedes editar sin ningún problema. Ya está con degradados. Y también te va a quedar... Muy bien, mira cómo nos ha quedado. Voy a colocar un color, este que está por aquí, este lila. Y ahora tiene mucha más relevancia esto que está aquí. ¿Ok? No nos hemos demorado nada. Voy a ir al, al, al chat a ver qué me cuentan, ¿ok? Bueno, si se pixelea un poquito, este es por la conexión al internet, ¿no? Así que no se preocupen. Si tienen alguna inquietud, por favor, eh, me lo ponen en el chat en este momento que los estoy viendo en vivo, ¿sí? Y si no, pues, tranquilamente podemos pasar al segundo, al segundo ejercicio. Como se dieron cuenta, no estuvo complicado. O sea, solamente cojo una cosita de aquí, una cosita de acá y el resultado simplemente es impresionante. Siempre procuro ir desde lo, desde lo mínimo hasta lo más avanzado, que es lo que Dios mediante vamos a ver. Más tarde. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio, otro ejercicio con respecto a motivos que en teoría es un poquitito más complejo, en teoría, que viene a ser este que está aquí. Así que mucho tiene que ver el tipo de letra, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Panel apariencia, voy a quitar esa apariencia, voy a poner aquí borrar apariencia. El tipo de letra que estoy utilizando en esta clase es... El Capture It. Todos estos tipos de letras los he descargado de Dafont. Dafont.com Ok, entonces voy a hacer esto. Esto es algo que me encanta hacerlo. Realmente es algo que me motiva muchísimo. Y que lo he ido desarrollando con el tiempo hasta llegar a un nivel súper aceptable. Ahora, si tú estás trabajando en la, parte, en la parte textilera, te queda muy bien lo que te voy a explicar. Pero lo puedes llevar a cualquier otro tipo de ámbito de trabajo. Con la herramienta del elipse, voy a dibujar un pequeño círculo. Voy a asegurarme que solamente sea el trazo, es decir, voy a invertir los colores. Voy a generar varias copias alrededor de este objeto, lo voy a hacer un poco más pequeño. Así que en el panel de la apariencia, mira qué importante que es este panel para trabajar en Illustrator. Voy a poner efectos, distorsionar y transformar y transformar. Es una ventana bastante amplia. Voy a dar clic en previsualizar y voy a poner más o menos unas seis copias. Es decir, de este círculo me va a generar seis copias. Pero si empiezo a cambiar el ángulo de rotación y un poco la forma de mover, voy a obtener esto que está aquí, ¿no? Vamos a dejarlo por ahí sin ningún problema. También le puedes hacer una escala. O sea, puedes achicar como quieras. Pero voy a dejar simplemente en escala, tanto horizontal como vertical, en 100. Lo voy a mover un poco y lo que me interesa en este momento es que eh, se, se unan, ¿sí? Los objetos se unan uno con respecto al otro y voy a dar clic en OK. Vamos a hacer un pequeño zoom aquí. Voy a poner Control-Y, me voy aquí a Vista y, con, y previsualizar, ¿no? Mira, solo es un solo objeto y ahora lo voy a restaurar de nuevo. Ok, entonces yo necesito que todos estos sean objetos sueltos. Y esto es un as bajo la manga que tiene ilustrador que realmente eh, solo la experiencia te lo puede enseñar o en clases no se lo topa mucho, que es la opción de expandir apariencia. Es decir, que no sea un objeto, que ahora ya sean un montón de objetos. Y ahí los tengo, los objetos que yo quería. Otra vez, control Y. Si selecciono todos los objetos, en este momento... Voy a extraer el panel de muestras y voy a presionar la tecla K, que es la herramienta del bote de pintura interactivo. Este bote de herramienta de pintura interactivo es, es, es fenomenal porque me permite hacer grandes cosas. Por ejemplo, entre ellas, estoy moviéndome con la flecha derecha del teclado. Si alcanzas a ver bien, en la parte izquierda, donde está el color blanco, en, está en la parte izquierda del panel de muestras. Luego viene el negro y en la siguiente viene el color rojo. Entonces, si presiono la flecha derecha, ahora tengo el color rojo. Y así el color amarillo y así cada uno de ellos, ¿cierto? Voy a empezar desde aquí, desde el color rojo y simplemente voy a dar un clic. Lo bueno que como todos los objetos están seleccionados, esta herramienta está reconociendo que todos esos objetos están seleccionados y me permite pintar solo en esa selección. Ahora me voy a fijar solamente en la parte externa del mismo y con la flecha derecha voy a trabajar las partes internas y flecha derecha y voy a crear realmente un mosaico, mosaico de colores, el que a mí me, me, me, me guste. no Ahora he cambiado con flecha de derecha a un color un poco más, más azul, ahora un azul un poco más fuerte. Y así puedo generar cualquier estilo de color que a mí me guste. Muy bien, ya lo tenemos ahí. No fue tan complicado al parecer, pero definitivamente no me gusta muchísimo lo que es el trazo negro. Así que lo pongo por delante y lo voy a quitar. ¿Ves? Control 0. Y ahora viene la parte más chévere, la parte de la magia, ¿no? Que es incorporar esto dentro del texto. ¿Cómo lo haces? Lo seleccionas, clic y arrastras y lo incorporas. ¿Ves ese círculo verde con azul? Eso son buenas noticias. Ya lo tengo aquí adentro. No lo necesito, pues lo puedo borrar tranquilamente. Y ahora, como voy a hacer un efecto doble, voy a crear una apariencia seleccionando el texto de fondo, que puede ser este lila que está aquí, y otra apariencia donde voy a colocar el motivo que acabo de crear. Así de sencillo funcionó esto. Igual, recuerda que esto es un, un motivo que se lo puede editar sin ningún problema. Por último, me encanta esta parte de ilustrador, es algo que me fascina porque puedes cambiar de tipo de letra y muchísimas partes de este... De este de este, de este taller, como les dije el día de ayer, procuro no convertir en curvas, porque al rato que se convierte en curvas, pues este texto deja de ser editado y de cierto modo va a perder su encanto si yo cambiase de tipo de letra como lo que estoy haciendo en este momento. Voy a buscar otro tipo de letra un poco más manuscrito, que es este de aquí, por ejemplo. Mira, se llama Margaretti. Mira, wow, qué bonito. Es impresionante. Voy a regresar al chat. A ver cómo estamos. El PDF, Dios mediante, lo voy a repartir, lo voy a, a socializar, perdón, el día domingo por la noche, porque todavía le estoy haciendo algunos ajustes y estoy actualizando mucho contenido al respecto. Quiero que se lleven uno de los mejores regalos a nivel de cursos que ustedes puedan tomar en su vida. Si tienen otra inquietud, por favor, eh, me pueden escribir de manera directa en el chat. ¿okay? Y si no, pues vamos a pasar al siguiente ejercicio al respecto. Así que, bueno, bienvenidos a todos los espectadores que están aquí presentes a esta sala privada. Espero que les haya gustado la parte de motivos. Tengo otros ejercicios que realmente son, son bien interesantes, eh, son bastante impactantes. Como les dije, a mí me gusta ir desde lo más simple hasta lo más avanzado. Voy a cerrar estos dos ejercicios que están acá y ahora me voy a concentrar de manera directa en otro tema que a mí me encanta muchísimo y que son los estilos gráficos. Voy a abrir el primer ejercicio. Voy a restaurar mi, mi mesa de trabajo, o mi área de trabajo, perdón. Y ahora, ¿qué es esto de los estilos gráficos? Es rara vez se utiliza estos estilos gráficos, eh, pero son de gran potencia, ¿Sí? Tú puedes guardar un efecto y aplicarlo a cualquier tipo de letra, como el que tengo aquí. Mira. Voy a hacer esto. Voy a seleccionar todos los que están aquí. Me voy a poner la apariencia y voy a borrar esa apariencia que está ahí presente. Y la que tengo acá también. ¿Y por qué no? Vamos ahí. Los estilos gráficos siempre se ponen en la parte derecha, de, de, de la ventana de ilustrador. Y si eliges un estilo, bueno, tienes algunos predeterminados que a veces realmente dices, wow, esto está muy simplón, quizás quizás lo pueda mejorar, ¿no? Pues, bueno, lo vamos a mejorar de la siguiente manera. Entendiendo un poco el concepto, solo un poco, porque en realidad el concepto es el siguiente. Los estilos gráficos son un conjunto de apariencias que se pueden aplicar a diferentes Tipos de letras, no solamente tipos, sino también pueden ser objetos, círculos, eh, cuadrados, estrellas, lo que sea. Se va a aplicar sin ningún problema. Pero si voy a trabajar con estilos gráficos, el requisito indispensable es el panel apariencia. Eso es el requisito indispensable. Así que yo voy a tratar de poner un trazo, un relleno y un, y un efecto. Así que el trazo, voy a elegir este que está aquí más o menos. ¿sí? Digamos esto que está por aquí en relleno voy a elegir cualquier color muy bien y en efecto hay uno que me encanta muchísimo para explicarlo así rapidito es estilizar garabatear bueno como ya es parte de nuestra costumbre aquí ustedes pónganse a, a, a experimentar con esto experimentar y luego simplemente das clic en ok entonces en resumen un estilo gráfico es un conjunto de apariencias. Cuando ya tienes listo todo esto, clic y arrastras al panel de las apariencias. Otra vez me está saliendo ese círculo verde. Perfecto. Ahí lo he colocado sin ningún problema. Voy a, las demás, a los demás textos, los selecciono y clic. Y ahí lo tienes. Sin ningún problema. Por eso me encantan estos estilos porque son una maravilla, ¿eh? Esto simplemente es algo espectacular. Ahora, voy a suponer, voy a suponer que me gustó esto y lo quiero compartir con, con, con mi grupo de trabajo, con mi grupo de amigos, con mis amigos, colegas y diseñadores. Claro, tú puedes compartir las apariencias, tú puedes compartir los degradados, eh, perdón, los, los, los, las muestras, los pinceles y los símbolos. Me voy a quedar aquí en estilos gráficos para que se vea exactamente cómo es que se puede compartir toda esta información. ¿Sí? Si tú abres un archivo nuevo de Illustrator, cualquiera que este sea, te vas a dar cuenta que estas, estos estilos gráficos ya no van a estar ahí. Simplemente se van a perder, solamente van a ser parte de este, de este documento. Pero si te vas a la parte inferior o a la parte superior, tú tienes esta opción que dice guardar eh, estilos gráficos de la librería. Lo voy a guardar. Se va a guardar siempre dentro de la ruta de ilustrador. Pero yo lo voy a poner en el escritorio simplemente como para poderlo encontrar rápido, ¿no? Y tú tienes esta opción muy bonita que se va a guardar con un punto ai Es decir, el nombre del documento con la extensión ai Guardar. Se guardó. Voy a ir en este momento al escritorio. Voy a salirme un rato. Y aquí tengo el estilo. Ahí lo tengo. ¿Cómo se puede cargar en un documento nuevo de ilustrador? De la siguiente manera. Voy a crear un archivo nuevo. Cualquiera, el que viene por defecto. Me voy a Estilos Gráficos. Más opciones. Abrir. Librería. Otra librería. Voy al escritorio. Abrir. Y aquí lo tengo, mira. Lo arrastro de librería a librería. Si quiero trabajar sobre un objeto, pongo el estilo gráfico y me conserva los datos, me conserva las características. Si lo ves, esto simplemente es genial. Como te lo vuelvo a repetir, esto tú lo puedes hacer con el panel de muestras. Tú puedes cargar las muestras que sean necesarias. Puedes hacer lo mismo con los pinceles y aquí hay unas cosas espectaculares. Y también con los símbolos. Tiene la misma estructura. Simplemente exportas y vuelves a cargar. Vámonos al chat a ver qué, qué podemos encontrar. Qué bueno. Muchas gracias, Ángel, Ángel Valverde. Él nos está escribiendo desde la Hermana República de Otavalo. Y Santiago desde Quito. Muchísimas gracias. Ok. Espero que les haya gustado este ejercicio porque realmente lo hice súper sencillo. Súper sencillo al respecto. Este de estilos gráficos. Ok. Dudas o inquietudes, por favor, siempre estoy regresando aquí al chat para que ustedes lo puedan, eh, puedan eh, tener alguna inquietud y yo poder responder en tiempo real. Muy bien. Hasta aquí me ha encantado esta opción que tenemos. Y voy a cambiar ahora en este momento, voy a cambiar de, de, de ejercicio, no sin antes borrar los estilos que tenemos aquí. Vamos a borrar la apariencia. Muy bien. Me gusta muchísimo este término apariencia porque nosotros acá en la provincia de Embagura trabajamos muchísimo o la gente trabaja muchísimo con, con lo que es estampados, lo que es la parte textilera. Y estas, estos tips que les voy a dar realmente se ajustan a lo que podemos estar buscando. Otra vez vamos a hacer otra apariencia, pero ahora nos vamos a complicar un poquitito la vida. Ya nos vamos a complicar un, un pelín la vida de la siguiente manera. Mira. Recuerda que los estilos gráficos son un conjunto de apariencias. Así que lo que voy a hacer en este momento es igual a trabajar, pero ya solamente con relleno y un, y, un este, y un efecto. Voy a colocar primero un relleno de cualquier color. Vamos a colocar un relleno ahí. Perfecto. El trazo, bueno, voy a obviar el trazo en este ejercicio. Me concentraré de manera directa en en buscar un filtro, un efecto de los que están aquí. Me voy a quedar con los que están acá abajo, que se llama pixelar y se llama semitono de color. Pero antes de aplicar el semitono de color, voy a cambiar este relleno por un degradado. Los que vienen por defecto, simplemente lo voy a regar de arriba hacia abajo o como ustedes quieran. En el relleno, entonces, activo, me voy aquí a efectos, pixelar y semitono de color. Vamos a esperar un poco, como ustedes saben, este, estos efectos se demoran mucho en, en interpretar, en cargarse. Voy a poner unos 40 píxeles de diámetro y voy a dar clic en OK y voy a tener este efecto que está aquí. Simplemente, súper sencillo, eh, no me compliqué la vida y lo hice así, ¿no? Voy a poner Control Z porque también pueden trabajar con cualquiera de estos otros, con cualquiera de estos otros estilos. Simplemente es cuestión de sentarse eh, y aplicarlo, ¿no? Voy a quedarme con cristalizar, voy a probar cristalizar. Voy a aumentar un poquitito el tamaño de la celda para que se pueda ver bien. Digamos, eh, unos 50 eh, píxeles, clic en OK. Y el efecto me va a dar este tipo que está aquí. Bueno, voy a hacer un zoom, no se alcanza a ver muy bien. Mira, ahí lo tengo, ¿no? Sí, tiene una especie de relieve que me ha quedado algo muy bien. Pero ojo, ojo con lo que les voy a decir, ¿eh? tiene que ser regado en un degradé, porque si lo pones en un color sólido no te va a quedar tan bien. Por eso utilicé este degradado que está aquí. Y también le puedo colocar otro estilo ahí mismo, siempre y cuando resista la máquina, ¿no? Así que voy a poner semitono de color, el que puse hace un ratito, pero no lo voy a poner a 40, ¿sí? lo, lo voy a poner quizás a 20, ¿ok? Clic en OK. Y ahora ya tenemos entonces este efecto. Centrémonos un poco en el panel de la apariencia, porque si no te gusta uno, simplemente lo ocultas con un clic y te va a quedar solamente el de cristalizar. Pero si quieres tener los dos al mismo tiempo, no pasa nada. Recuerda que también los, los efectos salen de arriba hacia abajo, entonces apenas estamos viendo el cristalizado, pero también estamos viendo el semitono de color. Si te gusta esto, ya sabes. Estilos gráficos, lo arrastras aquí arriba está, lo arrastras y lo aplicas en cualquier texto solamente voy a aplicar en el texto que está en la mesa número 2 en la palabra gracias en Kichuay. ahí damos un clic aquí esperamos que se cargue y ahí lo tienes no ahora lo bueno que tiene esto es que se adapta a cualquier tipo de letra eso es lo bueno, eso es lo espectacular esto es lo fantástico vamos con un con un ejercicio más para luego cambiar a la parte que misma me encanta. Ahora voy a encontrar las apariencias que están aquí. Voy a guardar estas apariencias y voy a hacer un tercer ejercicio. Voy a hacer un tercer ejercicio al respecto y es de la siguiente manera. Ahora voy a colocar un pincel alrededor de este texto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Obviamente, pues, siempre vamos a crear un, un, un estilo de relleno. Y me voy a quedar con un color de trazo, cualquier trazo que este sea, ¿no? Me voy aquí al panel de pinceles y tengo algunos pinceles preestablecidos. Simplemente elijo cualquiera de ellos y se va a cargar. Y se va a cargar sin ningún problema. En este ejercicio no me, no me voy a valer de un efecto porque, bueno, se entiende que en teoría debería haber puesto un, un, un efecto. Pero bueno, no, no, no me interesa realmente, está súper bien esto. Y ahora vamos a los estilos gráficos. Clic y arrastro. Lo incorporo. Voy a hacer un zoom hacia atrás. Para seleccionar ahora todas las palabras que están aquí, con un clic, voy a incorporar ese estilo sin ningún problema. Mira qué relevancia que has tenido con respecto a los tipos de letra, ¿no? Ilustrador pone su parte y obviamente tú tienes que poner el resto de lo que corresponde a ti. Un poco de creatividad, un poco de curiosidad, un poco de investigación y vas a obtener estos resultados. No, esto simplemente es, es genial y realmente vale la pena. A mí me gusta muchísimo este tema de los estilos gráficos porque aquí puedo explayarme un montón. Bueno, vamos al chat a ver qué ha pasado. Eh, me está preguntando, me está diciendo Fernando Martínez, dice Henry, para enviar los estilos a serigrafía, ¿los convierto a curvas el estilo? Bueno, en realidad el, el estilo no se es convierta a curvas, lo que sí se convierte en curvas es el texto. O sea, si tú quieres conservar todos los, est los, los, los estilos, pues sí, convierte a curvas sin ningún problema. Y lo más bonito, recuerda que si lo conviertes a curvas, conserva los mismos efectos. O sea, no pasa nada. Solamente el texto se ha convertido en curvas y el resto lo conserva muy bien. Muchísimas gracias, este, Darwin, por, por esas palabras de habilitación. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Eh, vamos a cambiar de tema. Voy a cerrar estas tres cositas que están aquí. Estos ejercicios que ya no los necesitamos. Y vamos a cambiar de tema, que es algo que a mí me. Esto sí me van a disculpar, pero me vuelve loco. Voy a explicar acerca exactamente. Esto no lo hice el día de ayer porque esperaba hacerlo con ustedes, con ustedes de todo corazón. Aquí estoy resumiendo prácticamente lo fuerte que tiene Ilustrador. Explican esto que está aquí. Mira que ayer empezamos con algo muy sencillo. Ahora ya nos estamos complicando la vida con pinceles. Estamos viendo esto desde mi punto de vista son las herramientas principales para creación de ilustrador. Si ustedes logran entender todo esto, créanme que le habrán dado un golpe bajo ilustrador y ustedes estarán en un buen nivel. Entonces, ahora le toca el turno a los pinceles. Vamos a abrir este que está aquí. Igual, no voy a tratar de complicarme la vida porque como estamos en línea, este, a lo mejor no me escuchen bien o se crea la conexión. Pero como ustedes ya tienen el video tutorial de esto, cuando lo vean, pues, les va a encantar. ¿Qué voy a hacer en este momento? Mira, voy a hacer una variación. Voy a duplicar, shift, o voy a... ¿qué? Perdón, a crear una nueva mesa de trabajo. Voy a duplicar el nombre Valentina. Y en el panel de de la apariencia, voy a quitar esa apariencia. Muy bien, ahí tenemos ya nuestro nuestro texto tal y como está, nuestro texto limpio. ¿Qué tipo de letra estoy utilizando? Estoy utilizando bastante la que es Master of Break Muy bien, entonces, yo tengo, voy a ir un poquitito con los pinceles, con la teoría acerca de los pinceles. Así que en más opciones voy a poner nuevo pincel. Y efectivamente nosotros tenemos en ilustrador 5 pinceles cinco pinceles que ustedes pueden trabajar realmente como crean más conveniente no tenemos el caligráfico el de dispersión el de arte el de, el, el de cerdas y el de motivo voy a tratar de explicar el de dispersión que es el que más me encanta asimismo también el de el de motivo que también es, es bastante interesante muy bien entonces qué es lo que vamos a hacer mira si tú haces un trazo cualquiera que este sea digamos que quieres este trazo le quieres cambiar de color de manera directa al panel de pinceles, te va, a ver, vamos de nuevo a darle clic en cancelar, si lo arrastras, te sale ese círculo verde, ya sabes, son buenas noticias. Y aquí te está indicando, mira, a partir de un trazo que acabas de crear, tú puedes que efectivamente trabajar con un pincel o un pincel de motivo. Pero solamente esto es para explicar a nivel, de, a nivel teórico nomás, porque en realidad lo que yo quiero hacer es lo siguiente, Obviamente a mí me deja dibujar un objeto, y voy a hacer esto, mira, voy a dibujar este objeto, pero con color de relleno. No me importa el tamaño, y esto es muy importante que lo tengas claro, no me importa el tamaño del rectángulo, sí me importa que tenga un color, voy a hacer un zoom para juntarlo ahí, un color eh, que, con, que con tira de color sea bastante eh, apto, ¿no? Voy a poner este color que está por aquí. Digamos que estos tres que están aquí, no pasa nada, ¿no? Entonces, para ustedes y para mí, son tres rectángulos. Pero para el Ilustrador, miren lo que va a pasar. Tres objetos que están aquí, los arrastro al pincel, al panel de pinceles, y voy a poner pincel de dispersión. Voy a dar clic en OK. Y aquí no voy a hacer nada, simplemente voy a dar clic en OK. Selecciono la palabra Valentina. Obviamente, voy a crear. Una apariencia con trazo, cualquier color, para aplicar el pincel de dispersión. Con un clic lo vas a aplicar. Y eso te sale terrible. Te dices, wow, eso está fatal. ¿no? no se alcanza a ver el texto. Sí, la verdad, no se alcanza a ver el texto. En el relleno voy a crear algo así de color rojo y voy a invertir el orden de las apariencias. O sea, que el rojo esté por delante y atrás esté el pincel. No, no me gusta esto. La verdad, voy a cambiar de color más o menos por ahí. Cuando tú tienes algo así, te invito, y cuando vayas a trabajar con pinceles, te invito a que hagas esto, explora, da simplemente doble clic aquí. Voy a hacer un lado de esto, voy a poner clic en previsualizar y vas a trabajar en esto que está aquí. Tú tienes en el tamaño, tienes a medida, eh, aleatorio, compresión, con inclinación, con rotación. Simplemente haces esto, mira. Lo vas a cambiar. Si quieres espaciado, menos espaciado o más espaciado, ¿sí? La dispersión, más poca, ¿sí? Voy a poner aquí en 100 que viene por defecto, o quizás un 50, un 40. Y en este momento estoy probando con valores. Y rotación como quieras rotarlo. No voy a ponerlo así aleatorio para que sea cualquier cosa. Y en el tamaño lo voy a hacer un poquitito más pequeño. ¿Sí ves? Mira cómo va quedando. Y en este momento ya es, es cualquier cosa, ¿no? Digamos que queda bien ahí, digamos, ¿no? Simplemente antes de dar clic en OK, te invito a que pruebes con estos métodos de colorización, ¿ok? Con tintas, con sombras, a ver qué herramientas o qué, qué podría salir, ¿no? Vamos a dar clic aquí en OK. Aplicamos a los trazos y tenemos este tipo de efectos, ¿ok? Pero también te invito a hacer lo siguiente. Si tienes como, créate un trazo que es el que, eh, perdón, un motivo que es el que yo ya he creado aquí. Y mira, simplemente, me pone control Z, aquí ya son algunos trazos que yo he creado para este tipo de trabajos. Mira cómo te va quedando Esto simplemente es fenomenal, esto es genial. Esto tú lo puedes eh, investigar tranquilamente, eh, meter las manos y tratar de hacer algo así como esto, ¿no? Ahora eh, voy a complicar, a complicar un poquitito más la vida. Voy a borrar esta apariencia que está aquí en el panel de apariencia. Voy a borrar la apariencia. Y también puedes hacer esto, mira. Digamos que me gustó esto que está aquí lo dejo por acá. Pero también puedes hacer esto. Y es básicamente las herramientas de dibujo. O sea, ¿qué es lo, qué es lo que quiero demostrarte de con todo esto? Que debes este, trabajar con una de estas herramientas de dibujo. Por ejemplo, este arco que está aquí. Shift, clic y arrastro para que se haga un arco, un cuarto de radio bien puesto. En color de trazo, tú le puedes poner ahí cualquier color. ¿sí? Voy a poner esto que está acá. Voy a duplicar esto que está acá. ¿Sí? Déjame hacerlo un poquitito más acá. Y esto lo voy a duplicar acá. Entonces, simplemente lo que haces es seleccionas, arrastras. Y voy a crear un pincel de arte. Simplemente clic en OK. Y lo que se abre aquí, simplemente clic en OK. Selecciono otra vez la palabra Valentina. Creo un relleno. ¿Ok? Creo un trazo. Y riego este con ese con ese pincel que acabé de quedar si ¿Sí lo ves mira ah, me quedó brutal voy a quitar con relleno voy a cambiar de color para que se pueda apreciar mejor los efectos que acabé de crear mira qué increíble no Qué increíble así de sencillo con pinceles oye que no me gusta ese verde que quieres un degradado bueno realmente ponle lo que quieras pero lo importante es seleccionar ciertas cositas y meterlas de manera directa en el panel de pinceles. Vamos al chat a ver qué ha pasado. Eh, Santiago nos dice, mi pana Henry, cuando aplicas el efecto marioneta al texto, se sabe convertir automáticamente a curvas. si sí, esto es 2018. Eso me pasó, ya no, puede, no, ya no se puede modificar el texto, ya viene por defecto. Eso solamente es para 2018, ¿no? Estela nos dice, eh, para cada trabajo conviene tener un respaldo sin convertir a curvas, Preferiblemente, este, Estela, por favor, no lo conviertas a curvas. Lo que tú puedes hacer es normalmente en, las, en este tipo de trabajo se recomienda trabajar el original, y cuando lo conviertes a curvas, guardarlo, ¿no? Por ejemplo, es digamos que es un tríptico de Herbalife, por ponerte un caso, ¿no? Tríptico Herbalife, octubre de 2017. Así se llama el archivo. Y si lo quieres mandar a la imprenta, tríptico 2000, octubre de 2017, curvas. Siempre trata de poner la opción de curvas. Entonces, con eso la gente ya sabe que tienes que, eh, ese texto que viene ya está convertido en curvas. Entonces, con eso ya te garantizas que tú tienes el editable, tiene el, el convertido en curvas al que no se le puede hacer absolutamente nada. Espero que les haya gustado este ejercicio, porque realmente estuvo súper espectacular, es súper sencillo. Y ahora, si te quieres complicar la vida, entre comillas, complicar la vida, eh, haz esto. Simplemente doble clic y empieza a ver exactamente qué otra clic en previsualizar antes que nada, empieza a ver qué puedes hacer con esto. Te puede dar para crear. A mí realmente, si lo veo en una camiseta, yo compro esto. ¿eh? Tienes, recuerda que tienes la el, el, el anchura eh, por lo que es el. por la presión, por la inclinación. Simplemente vas aquí modificando los valores y vas viendo exactamente de lo que se trata, ¿no? Yo lo voy a dejar así, tal y como estaba, en, en cortado. Simplemente doy clic en cancelar y lo conservo tal y como estaba. Eso está realmente muy bien. Voy a abrir otro ejercicio que a mí me encanta a mí muchísimo, que es utilizando el pincel de dispersión. Este, este video estuvo disponible en internet un tiempito, pero realmente ya lo oculté porque, eh, Vale la pena explicar cómo fue trabajado este, este que está aquí, ¿no? Esto que está aquí. Esto tiene un poco de todo, ¿eh? Tiene un poco de todo. Tiene degradado, como lo están viendo. Voy a hacer un pequeño zoom aquí. Tiene degradado, tiene motivo. El motivo son estas líneas que he creado, que estas líneas también tienen degradado. Voy a poner control 1. Y Estas eh, maripositas que están aquí... Eh, las convertí en una imagen. Desde Illustrator sí se puede convertir en una imagen para poderlas, para poderlas colocar aquí, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo hiciste, hice esto. Pues de la siguiente manera, ¿no? Voy a darles las, las pautas más importantes. Como les digo, ustedes ya tienen con más explicación los videos que están ahí metidos, ¿no? Entonces voy a hacer un pequeño, una pequeña ilustración aquí. Digamos que... A ver, voy a colocar esto que está aquí, voy a colocar un color, voy a duplicar esto, voy a rotarlo, voy a duplicarlo, voy a rotarlo, más o menos, más o menos viene por ahí, ¿no? digamos que esta es mi, mi pequeña ilustración que parece más bien un ser de otro planeta, ¿no? Y una vez por todas, hagámoslo más pequeño y rotémoslo, ¿ya? Ahora lo selecciono y lo arrastro. Un pincel de dispersión. Clic en OK. Clic en OK. Pero, mira lo que voy a hacer en este momento. Objeto. Y voy a. Eh, Hay una opción aquí. Wow, que no la veo. Expandir. No. Rasterizar. Aquí está. Perdón. Estaban mis ojos. Voy a trabajar en RG. En CMYK. En. 150 pps nada más, ¿no? El fondo va a ser transparente y clic en OK. Me voy a la apariencia. La apariencia, pues, le voy a colocar un colorcito ahí interesante. Y en el trazo, realmente cualquier color, ¿no? Entonces, recuerda que eh, en el trazo, como ya tiene un color, mira, ya tienes eso que está ahí, ¿no? Voy a invertir los colores. Eh, el orden, perdón, el trazo por debajo. Voy a poner un color amarillo, esto para que se pueda diferenciar muy bien. Y ahí lo tengo, este, esta parte que está aquí, ¿no? Eh, igual, doble clic y empiezan a trabajar con lo que tienen ahí presente, ¿no? Pero en mi caso, en el caso de aquí que hice este video para una amiga, eh, le, le, le hice dos mariposas, ¿no? hice dos mariposas. Así que esto que está acá... Eh, bueno, voy a dibujar la otra mariposita por aquí Voy a dibujar esta mariposa que está por aquí Digamos que esta, este objeto, otro objeto que está por acá, ¿no? Lo, lo selecciono, lo arrastro Igual, pincel de dispersión, clic en OK Me voy aquí y voy a crear otro trazo Esto es importantísimo Entonces en el otro trazo aplico la otra mariposa, por así decirlo, ¿no? El color amarillo lo voy a quitar, lo voy a poner un color blanco, ¿no? Pues ahí tengo yo básicamente eh, lo que quería enseñarles. ¿no? Tengo dos maripositas ahí, ¿no? ¿Qué es lo que tengo acá? Miren, tengo una, la azul y la magenta de las maripositas. Y realmente quedó esto súper bien. Voy a regresar aquí este paso y para que lo tengan ahí presente. Espero que les haya gustado. Voy a regresar al chat a ver qué nos, qué nos están diciendo, por favor. Ok. Si tienen una duda, por favor, lo, lo, me lo ponen ahí en el, en el, en el chat al respecto. Y si no, también voy a cambiar a otros efectos que les voy a explicar, ya casi nos, se nos está consumiendo el tiempo y ya falta poco para, para terminar nuestro segundo día de charla. Y me voy a remitir básicamente a algo que... Eh, Déjenme encontrarlo por aquí. Esto que ayer tenía que explicarlo, pero no importa. Lo voy a explicar el día de hoy, ¿no? Que ¿Cómo hicimos esto? Esto lo hicimos con un 3D. Voy a poner control-y para que lo alcancen a ver ahí. ¿sí? Este, para verlo en, en, en previsualización. Eh, como un vector y ahora como... Lo tengo en color. ¿Cómo se hizo esto? Pues utilizando una técnica que se llama 3D, que ya mismo vamos a entrar ahí. Y lo único que hice fue utilizar un degradado. Uy, perdón, perdón. Control Z. Y luego lo difuminé, ¿no? Con un degradado que está ahí. Miren, un degradado. Que va desde un color gris oscuro hasta el color del fondo. Por eso se ve realmente así con esta preeminencia. Bueno, ustedes tienen el video ahí y lo van a entender súper bien. Pero bueno, hoy por falta de tiempo voy a pasar a otros ejercicios que están más adelante que realmente a mí me gusta muchísimo y me voy a centrar ya en los, en los efectos que tiene Ilustrador. Me gusta mucho este tema, este, realmente me, me, me permite explorar más allá de la cuenta. Y trabajaremos con este efecto que realmente no se lo ve tan complicado, pero eso por detrás. Vamos a crear una mesa de trabajo, vamos a ponerla por aquí. Aquí, exactamente aquí. Control menos. Voy a duplicar este texto y voy a quitar la apariencia al respecto. Para que me quede así, tal y como está. Si nos fijamos muy bien, en el panel de carácter, eh, este, me está indicando qué tipo de letra es, es una Minion Pro, pero que conserva todas sus características, tanto como el, el interlineado, el espaciado, todo está muy bien. ¿Okay? Entonces, básicamente, como ya vamos a trabajar ya en esta lección sobre... Efectos, entonces me voy a centrar en muchas de las cosas de las que están aquí. Para empezar, vamos a colocarle un, un, un relleno de color. Al trazo, cualquier color y cualquier grosor. Entonces la idea es expandir ese trazo y lo expandimos de la siguiente manera. Seleccionado el texto nos vamos a efectos. Hay una opción que dice aquí eh, trazado y se llama eh, contornear trazado o offset path en inglés. Vamos a dar clic en previsualizar. Y mira cómo ya se va haciendo, se va expandiendo el trazado. Pero lo importante es que yo quiero que se siga expandiendo un poco más. Lo único que he hecho es este, poner el cursor en la parte derecha. Si ves que está titilitando, flecha hacia arriba para que se vaya montando. La idea es que se pueda montar un poco más este texto. Aquí. Bueno, no tanto para que no sea tan exagerado. Y damos clic en OK. Aquí estamos cometiendo una aberración visual súper densa porque esto realmente está mal hecho. Porque si yo otra vez me voy aquí al panel de efectos, voy a poner la opción que dice Busca trazos, Añadir. Clic. Y, wow, ahí está. Esto dictable. Voy a poner aquí. tela eh, por ejemplo. Mira. Y sigue conservando los efectos. Sigue conservando los efectos. Me parece esto algo increíble. Ahora, yo te dejo este, este, este bichito clavado en el alma. Que si le puedes poner un trazo aquí, te quedará muy bien. Que si le puedes este, poner un efecto de garabateado aquí, te va a quedar muy bien. Que si puedes poner un motivo, te va a quedar muy bien. Que si le quieres poner lo que tú quieras, te va a quedar muy bien. Pero yo voy a experimentar con esto. Me voy aquí a trazo y voy a poner línea discontinua. Mira, wow, esto me fascina. Cada vez que hablo del trazo, automáticamente, pasos, pero si quieres complicarlo un poquitito más, ándate acá arriba al panel de aplicaciones y busca estas opciones, mira, determinados. Esto es lo que hicimos el día de ayer. Wow, qué bonito. Voy a subirle un poquitito más el, el tamaño. Voy a ponerle aquí a unos 20, a ver que, qué tal me sale. Esto pues está fatal. Voy a ponerle 10 nomás. Me voy a bajarle un poco más. Y ahora voy a cambiar por los trazos que hicimos el día de ayer. Mira, qué bonito que te queda. Visualmente es bastante, bastante, bastante poderoso. Esto realmente a mí me ha encantado muchísimo. Y esto sí me, me, me deja con la boca abierta. Vamos al chat a ver qué ha pasado. Nos dice Raúl, nos dice, maestro, una pregunta. ¿Estos efectos se los puedo hacer en Photoshop? Eh, esa es una muy buena pregunta, Raúl. Verás, te voy a aclarar lo siguiente, ¿ya? Tanto en el panel de apariencias, en efectos, lo que tú ves aquí, como lo que tú ves acá en efectos en ilustrador, eh, te sirven para Photoshop. Sin embargo, Ilustrador tiene su, su su especialidad, ¿no? ¿Qué significa? Que lo que tienes aquí sirve solamente los, los efectos de ilustrador. Aquí estos son vectores. En, pero si tú quieres tener los mismos efectos de Photoshop, también generando vectores los tienes aquí. Ahora, que si yo puedo copiar y pegar en Photoshop, esto no hay ningún problema. Se puede hacer así, súper eh, súper bien, sin ningún problema, ¿no? Sí, sin, sin ningún problema. Ahora, si me preguntas que si estos, este tipo de efectos eh, funcionan exactamente igual que en Photoshop, no pasa nada, funciona exactamente igual. Aquí la diferencia es que lo va a generar un vector y en Photoshop lo va a generar como una imagen, como un mapa de bit. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque probablemente si tú agrandes ese efecto, pues se va a pixelar, no hay que tener mucho cuidado. Pero si yo lo agrando aquí en Illustrator no pasa nada, no se pixela. ¿Por qué? Porque esto es un vector. Y eso es lo bueno que tiene este ilustrador. Me voy a revintir a otra pregunta, a ver qué me dice. Bueno, pues si no hay nada, vamos con nuestro último ejercicio al respecto. Y es uno que estaba practicando hace un ratito. Vamos a ver cómo es esto del 3D dentro de, dentro de Illustrator. Esto realmente a mí me encanta. Me fascina muchísimo. Y con esto vamos a terminar la serie, ¿sí? Voy a volar unos pequeños minutos y luego voy a pasar a una serie de preguntas y respuestas. Igual ya pueden ir preguntando. Vamos a hacer este efecto que está aquí, ¿ok? El fondo, bueno, no le hagan caso. Me lo bajé de Free FreePick. Pero de todas maneras, lo que me interesa es cómo hacer este tipo de efectos dentro de, dentro de Illustrator. Así que Shift O para crear una nueva mesa de trabajo. Vamos a colocar un texto. Vamos a poner el, el nombre de este compatriota que se encuentra lejos de su patria. Eh, Luciano estaba por ti, compadre. Voy a cambiar de tipo de letra, quizás un Freeze, un Optima. Un... Esto está muy bien, ¿ok? Tiene algunos pasos, realmente tiene algunos pasos, pero no me voy a complicar la vida. Simplemente voy a colocar un degradado con el panel de la apariencia. Cualquier degradado. Si sí, doble clic en el deslizador del degradado para colocar un color. Y aquí para colocar otro color. ¿no? Voy a regar el degradado de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Voy a coger un, un trazo. Sí, cualquier trazo puede ser un, este que está aquí. Voy a poner unos cinco puntazos. Voy a dejar ahí, ¿no? Ya ustedes probarán con el trazo. Bueno, ya tienen el video al respecto, ¿no? Podrán poner otro, otro trazo sobre el mismo. Bueno, la cosa es que lo vamos a dejar ahí. ¿Ok? Voy a ocultar aquí la apariencia. Vamos a poner por acá. Y para hacer este efecto curvo, que es lo que me interesa, la parte que se está viendo aquí interesante, voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar una línea segmento de línea, así, totalmente recto. Voy a seleccionar el panel del punto de ancla, la herramienta del punto de ancla con el más, y voy a dar un clic aquí. A partir de la versión 2000, CC 2013, el punto de ancla viene mejorado. Y voy a hacer esto, mira, clic y arrastro para un lado, y clic y arrastro para el otro lado. Si no me gusta para este lado, voy a intentarlo hacia acá, ¿no? Porque es el que yo quiero sacar, en el que está en la página anterior, ¿no? Voy a editar un poco esto desde el alador, desde la mitad aquí. Voy a hacer esto. Bueno, voy a presionar, a presionar la flecha blanca y para trabajar con el alador, que está aquí. Voy a hacer esto. Perfecto, lo tengo prácticamente ahí. Por cuestiones este, de, de presentación, voy a quitar ese color oscuro, pero me voy a quedar con esto que está aquí. Efecto 3D y extrusión y biselado. Esto es un tema súper interesante que tienes que sacarle mucho provecho. Sin embargo, tiene una pequeña eh, falencia, por así decirlo. ¿no? Si utilizas muchos efectos, se va a colgar la máquina. ¿no? Por eso voy a tratar de cargarlo menor, eh, hacer una menor carga de trabajo a esto. ¿Qué es lo que hice? Voy de nuevo. Efecto 3D, extrusión y biselado. Previsualizamos. Y aquí, en la profundidad, mira, voy a hacer esto que está aquí. ¿Ok? Clic en OK para que se pueda ver bien. Si alcanzas a ver, es casi el efecto que tengo acá, ¿no es cierto? Y ahora, viene la magia, por así decirlo, como a mí me encanta decirlo. Voy a activar el panel de símbolos y voy a seleccionar esta palabra y la voy a colocar acá adentro. Me va a decir, oye, ¿quieres convertirlo en un símbolo? Porque illustrator está asumiendo que te lo vas a llevar a Adobe Animate o Adobe Flash, si todavía sigues trabajando con esa tecnología. No te preocupes, dale clic en OK y se acabó el problema. ¿Ya? un símbolo, si gustas, lo puedes borrar lo puedes dejar ahí, ¿no? Yo lo voy a dejar aquí a un costadito para que no nos estorbe. Y en este momento, me remitiré de manera directa al panel de apariencia para otra vez editar ese efecto. Entonces, voy, doble clic aquí. Clic en previsualizar. Mapear ilustración, que es lo que necesitamos en este momento. En este momento, este pequeño eh, objeto 3D me ha generado superficies, seis superficies. Entonces yo tengo que ir buscando la superficie que a mí me interese para poder colocar el nombre que está ahí. Normalmente siempre van en las últimas, cuando hacemos este tipo de efectos, siempre van en las últimas caras. ¿no? Me voy aquí a símbolo y voy a cargar el nombre de Luciana que he convertido en un símbolo y ahí lo alcanzas a ver si ¿Sí ves voy a hacer un poquito más pequeño shift clic y arrastro. mira cómo va se va eh, adaptando el texto a esa figura pero si pongo geometría invisible voy a desaparecer la figura de atrás y me quedo con el efecto 3d clic en ok y clic en ok y ahí lo tienes Obviamente, pues acá me salió mucho mejor porque tiene mucho más trabajo al respecto. Pero no importa, ese es el mismo principio. Ese es el mismo principio al respecto y, y te va a quedar muy bien. Voy a finalizar esto que está aquí. Luego voy a una serie de, de, de preguntas y respuestas. Es haciendo exactamente lo mismo, o sea, un, una figura 3D, pero a partir de un tipo de letra. ¿Cómo voy a hacer esto? Mira, selecciono la herramienta de texto, un clic para activar, Cualquier texto, pero yo voy a trabajar con un signo de admiración, de interrogación, de lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es quedarme solo con la parte de aquí, del costado de este, de este texto, ¿no? Yo tengo mi, mi texto favorito, que es un acento de porque tiene mucho más curvas y se puede ver mejor este texto que está aquí. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es convertirlo en curvas. Y borrar los objetos que no necesito Por ejemplo, no necesito lo de acá abajo Con la flecha blanca, lo voy a borrar Voy a hacer un pequeño zoom Y voy a presionar la tecla C Del teclado Y voy a dar un clic aquí Y voy a dar un clic aquí Si te das cuenta que la parte de afuera Está seleccionada, pues esa no la necesito Dos veces de LED Para borrarla La flecha blanca con la flecha negra Vas a invertir los colores Y ahí tienes esto que está aquí, ahí lo tienes, si ¿sí ves Voy a cambiarle de color. Otra vez, extrusión y biselado. que ya prácticamente esto ya es parte del trabajo, ¿no? Voy a hacer un poquitito más grande la profundidad. Voy a mapear la ilustración. Voy a buscar la cara. Recuerden que casi siempre son las últimas caras, ¿no? Creo que en este momento es la cara 5. Sí, es la cara 5. Sí, es de superficie la cara 5. Y eh, la palabra de Luciano, pero lo voy a hacer un poquitito más pequeño. Y ahí lo tienes, ¿y ves? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Y simplemente, a partir de un texto, hacer exactamente lo mismo. Si gustas, puedes poner geometría invisible para que lo alcances a ver bien o le dejas simplemente como tú quieras. la voy a dejar ahí como yo quiera con ese color. Clic en OK, clic en OK. Y ya tienes esta especie como de bandera. Pero si no te gusta ese color, pues, puedes ir intentando. Simplemente en el panel de muestras con más colores, como lo que quieras realizarlo. ¿Ves? Simplemente, ¿qué es lo que he hecho? Probar, probar, probar y no estar quieto, no estar tranquilo y llegar a este tipo de situaciones. ¿Les gustó? Voy a ir al chat, por favor, vamos a ver qué ha pasado. Me dice, Santiago nos tiene una pregunta, dice mi pana, una pregunta, ¿cómo se le pone sombra a la tipografía? Muy buena pregunta. Para ponerle sombra a la tipografía, voy aquí a tipear un texto, cualquiera que este sea. Eh, siempre, siempre hazlo con el panel de la apariencia. Efecto, estilizar, sombra paralela. Clic en Provisualizar y ahí lo tienes. ¿no? Siempre utiliza panel apariencia, lo voy a repetir, panel apariencia, efecto, estilizar, sombra paralela. Y ahí tienes ya eh, la sombra que me estabas pidiendo. Uh -huh. eh, si gusta, por favor, eh, ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra duda? Por favor, tranquilamente lo pueden hacer sin ningún problema, que ya estamos casi por terminar esta situación. Si no hay nada, pues, eh, voy a hacer un pequeño resumen de todo, de todo para que quede súper claro y, y, y me anhelo, les voy a contar cuál es mi anhelo. Bueno, lo voy a hacer aquí. Voy a regresar aquí a todas las lecciones que están puestas. Hay una lección que se llama trabajar con máscaras, que realmente estoy eh, depurando un poco más esta información, ¿no? Pero básicamente, como les decía el día de ayer, estas, estos, ocho grupos, estos ocho grupos son los que me permiten a mí generar más ideas de trabajo dentro de ilustrador. Entonces, quiero que tenga súper clara la película que si yo cojo selecciono algo de rotación, algo de trazo, con algo de pincel, voy a crear algo nuevo. ¿Sí? Voy a crear algo nuevo. Me, me dice Santiago, ¿sí que va acá mi pana? Ha sido igual que Photoshop. Muchas gracias, mi pana. Sí, si es igual que Photoshop, siempre vamos a depender. En Photoshop viene a ser estilos gráficos y con sombras paralelas. Y en Illustrator viene a ser con el panel apariencia. Pero la sombra sigue siendo la misma, ¿no? Bueno, entonces, para concluir toda esta sesión y agradecerles de todo corazón, les recuerdo lo siguiente, ¿no? Ustedes ya tienen estos dos videos grabados. Los voy a socializar o los voy a juntar en el PDF y pues, mediante el PDF lo voy a, a, a enviar el domingo de noche a cada uno de sus correos electrónicos que están registrados. Entonces, esa es la ventaja. Dos horas de sesión que van a estar en el, en el PDF. En el PDF tienen los 40, las 40 masterclass dedicadas a este tema, pero en profundidad. Y recuerden que tienen dos horas más conmigo de una asesoría personalizada. Son opcionales. Si quieres tomarle enhorabuena, si no, pues no pasa absolutamente nada, no es obligatorio. Pero me gustaría estar más, más en contacto contigo para, para poder madurar y poder llevar eh, más cosas eh, aquí a aportar a la comunidad. Me, les recuerdo, y ya para cerrar esto, esta, este curso, que esto es escalable. O sea, cuando yo encuentre algo interesante, voy a grabar y lo voy a socializar con ustedes en el PDF. ¿no? Entonces, no son 40. De entrada entramos con 40 ejercicios, pero con el tiempo van a seguir subiendo y van a ser muchísimos más. Si tienen alguna duda, inquietud, por favor, pónganlo ahí en el chat. Eh, y si no, pues me, les agradezco de todo corazón que han estado aquí conmigo eh, para, para, para con cada uno de ustedes. Y si no, pues vamos cerrando esta, esta, esta sala. Agradecerles de todo corazón. Estamos generando desde aquí, desde Ibarra, al norte de Ecuador. Y es algo realmente, ha sido algo espectacular y fascinante poder compartir con ustedes mis conocimientos. Y yo sé que a ustedes va a ser de gran, de gran utilidad. Bueno, entonces, señores, muchísimas gracias. Y será hasta la próxima. Eh, siempre voy a seguir sacando estos videos tutoriales y ahora voy a hacer charlas en línea, pero un poco, no tan largas, sino más pequeñas y abiertas al público y gratuitas. Les agradezco de todo corazón, señores, y estamos en contacto muy pronto. Muchísimas gracias, una buena noche.